Bueno, esto es un video eh, corto en Need for Speed Most Wanted. Que me ha gustado mucho. Solamente quería mostrarlo. Creo que no se puede online, creo. No he tirado. Necesito ayuda con este tío. Te recibo, 23. Estamos destinando varias medidas. esperando los hitos que están en la parte de arriba es muy duro es muy duro es muy de Ahí <risa> me por acá Creo que... Otro... <risa> <risa> Tres coches, cuatro coches. 12, Creo que tengo que dañar. ¿sí? Para que venga más, a ver... Uh, uh, cinco... Uno, oh, me pego! Ah, me equivoqué Ah, ya. Oh. Oh. ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh! Pues, ¡Qué carro, qué que carro! ¡Uf! ¡He dañado otro carro, uno, no, de Se vieron de No, no se vayan oh, oh, oh, oh, oh. Ya veo otro Seis localizado. ¿Sí? Sí. Ha oh. pasado por el bloqueo. Vía 33, esto es un día 33. Destinar más unidades. Está a ah, dos minutos. Bueno, ya perdamos. Estoy solo. ¿Tenéis alguna unidad más en la zona? Me acerco a la gente. Estaré sobre él en cualquier momento. Estoy a sus 6 y voy acercándome. Oh, no, vieja. Un sillón de ¡Oh! oh ¡Uff! ¡Uff! Se coche me ha muy cerca! ¡Oh! Creo que ya se cómo... ¡No! ¡Ha pasado por la gasolinera! ¡Por la gasolinera! ¡Oh! Uh, si me quedo acá no me ve... que anuncio. no uh, no no no no Oh, oh, no oh no oh, no oh. mm -hmm. <risa> Agentes en la persecución, el vehículo sospechoso fue visto por última vez, dirigiéndose al sur. Soy yo. Parece ser que esa si tía, Itzi, quiere enfrentarse a ti. Va contándole a todo el mundo que te va a devolver a Rosswood a guantazos. <risa> sí.